Vida y estilo saludable, presenta. Hoy te traigo información que mejora tu salud. Es un tema interesantísimo, sobre todo en la actualidad que las personas andan tan estresadas y aceleradas. En esta oportunidad te hablaré sobre remedios naturales para tratar la bacteria Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori es una bacteria que causa graves trastornos gástricos e irrita el revestimiento del estómago, favoreciendo las úlceras pépticas, la gastritis y otras enfermedades del esófago. Se estima que casi una de cada dos personas en el mundo son portadores asintomáticos. Su naturaleza patógena está relacionada con el hecho de que tiene un flagelo, es decir, una especie de filamento con el que se puede atornillar o fijar de alguna manera en la mucosa de la pared estomacal para colonizarla. Genera la producción de sustancias que causan inflamación. Si la persona consume bebidas o alimentos irritantes como alcohol, especias, vinagre, etc., el germen se multiplica. Si la persona además, también está estresada, la proliferación de la bacteria se acentúa, porque el estado de estrés provoca secreciones ácidas, y seca las secreciones de moco cuya función es proteger la pared estomacal. SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD La bacteria Helicobacter pylori se caracteriza por la acidez estomacal, el dolor de estómago y el reflujo, a veces acompañado de tos. A largo plazo, causa gastritis que causa malestar permanente en la cavidad estomacal. Al mismo tiempo, causa una deficiencia de vitamina B12, vitamina C y hierro, ya que reduce la acidez del estómago. El diagnóstico puede hacerse de dos maneras. Primero se utiliza una prueba que se denomina, el liquid, que se vende en las farmacias, y se debe interpretar en un laboratorio de análisis médicos. Un resultado positivo revelará la presencia de la bacteria y su cantidad. Importante. Se debe tener en cuenta que esta prueba puede distorsionarse si ha estado tomando antiácidos, así que estos deben detenerse al menos con un mes de anticipación. La segunda manera de detectar la bacteria, es hacer una serología, la cual confirma que usted es o ha sido portador de la bacteria. En los casos más graves, cuando los síntomas persisten, será necesario realizar una gastroscopía para comprobar la extensión de las lesiones y detectar una posible úlcera. Para validar un tratamiento natural de las úlceras, los profesionales sanitarios necesitan pruebas específicas, incluida la endoscopía. Si no es necesaria la endoscopía, se requiere al menos un análisis fecal y una prueba respiratoria. La primera solución, sin embargo, es la más interesante para el diagnóstico, porque una sonda permite que la membrana mucosa sea extraída desde el estómago. Asimismo, esta bacteria puede ser identificada mediante un análisis cuidadoso. Los síntomas son tradicionales y están relacionados con el malestar estomacal. La gente sufre de gastritis. En la mayoría de los casos debe tenerse en cuenta la indigencia. También se siente incómodo en el abdomen y especialmente en las regiones más altas. El dolor abdominal puede hacer que la vida diaria sea más compleja. Algunos pacientes tienen reflujos que van acompañados de una tos más o menos grave. Una deficiencia de vitamina B12 no puede excluirse de la misma manera que la vitamina C. El hierro también disminuye. Usted puede comprar un kit en una farmacia para realizar una prueba, que luego puede enviar a un laboratorio. Cuando el germen es identificado, debe ser considerado iniciar un tratamiento. Medicamentos naturales y antibióticos Dado que usted está infectado por una bacteria y no por un virus, los antibióticos son prácticamente obligatorios. Desafortunadamente, es posible que la eficacia sea limitada, en caso de resistencia de los gérmenes. Otras sugerencias, como los tratamientos naturales, pueden ser tomadas en consideración. El objetivo principal de los tratamientos naturales es garantizar una dieta sana y equilibrada. Por lo tanto, se debe consumir suficiente proteína consumiendo carnes rojas, pescado y aves de corral. Las frutas y verduras son bienvenidas, al igual que el brócoli. Puede tomar legumbres como lentejas y carbohidratos. Entre estos últimos tenemos granos enteros, frijoles, arroz integral. También se recomienda beber al menos 2 litros de agua al día para mantener el cuerpo hidratado. Esta cantidad es muy recomendable si usted es físicamente activo regularmente, ya que sudas mucho, así que tienes que renovar el agua de tu cuerpo. Alimentos y acciones a evitar Usted puede considerar un tratamiento gástrico natural, pero ante la posibilidad del tratamiento de la úlcera, se verá obligado a retirar algunos alimentos que agraven la situación. Todos los alimentos procesados deben ser olvidados. Tampoco se recomiendan los alimentos preparados, es preferible elegir una dieta casera. Elija comidas con productos naturales sin necesidad de añadir sustancias. Dado que se trata de una infección bacteriana, la higiene es tan importante como su dieta. Así que hay que seguir reglas estrictas, pero que son bastante tradicionales. No olvide lavarse las manos mientras prepara las comidas. Utilice jabón convencional y agua caliente, con especial atención a las esquinas y agujeros. No intercambie los cubiertos y platos cuando esté en la mesa con otros huéspedes. Si la gente le invita, asegúrese de que haya seguido todas las reglas de higiene. Recuerde lavar todos los ingredientes antes de usarlos con agua caliente e incluso con un producto especial o jabón.